Bienvenidos a este Pyro Gameplay NMP3. <risa> no. <risa> ok, no, no. No sé cómo empezar estas cosas, ok? <risa> pero es un gameplay. ¡No! Se supone que no iba a grabar en este momento, pero.. Ha sido como la única partida que he podido encontrar como en los últimos 30 minutos. Veamos que sale. No, tú fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Por muy polémico que parezca, al menos no estoy ocupando el scorcho Así que tengo puntos extra, supongo. Dale médico. No sé en qué momento llevo 7. 7. Pero sigo pensando que no es tan OP, así que tranquilos. No, no te vayas. No. Al menos te podré vengar. Ah, oh, ahí vienen todos juntitos. Esta es una ventaja de las bengalas. Porque si le disparo a alguien que se quema, ya me garantiza el crítico. Y como están todos juntos, es mucho más fácil darle a alguien Y nuevamente no mereco esa jugar. <risa> <risa> ¿Pero por qué usted? No, esto se siente horrible, por favor deténganme Al parecer también están ocupando un Pyrocon Floch <risas> Repitan conmigo, ¡Eso fue planeado! Hay algo extraño con todo esto Porque en parte siento culpa por usar esta arma Pero... se siente tan placentero <risas> Oh, muchas gracias Sniper Ok, aquí vamos de nuevo, medic. Tú ¿No sabes qué hacer. Tú ¿No sabes qué hacer. Mira, van uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, ustedes saben a lo que lleva esto. No, va a empezar el spawn camp. No, yo no quiero, yo no quiero. Esto ya no es sano. <ríe> ya no es divertido. <ríe> Uy, pero miren esos ojitos. No, me quedé atrapado. No, ayuda. Eh. ¡Halo! <ríe> <ríe> oh, ¿Pero cómo sigo saliéndose? Sal? <ríe> no. ¿Cómo sigo con vida? No, no ya. <ríe> no. No te <ríe> sientes. No, <ríe> no por favor. Gracias, gracias. Ya sabes que ser pedico parte 100 <risa> Esta parte del mapa ha durado tan poco que estoy que la subo sin editar Porque de verdad ha sido que es muy poco <risa> Siento que se ha abusado mucho del flop. ¿O sería darle mucho crédito? Mm, ¿Quién sabe? <ríe> ah, no Demo No, no, no Ya <ríe> Totalmente Los problemas de son Los bots Las actualizaciones Y el flog, obviamente Hay que admitirlo de una vez por todas de verdad es que después de esto voy a renunciar. Harto. Nunca más lo voy a ocupar. Es que ha sido horrible, horrible. Estoy esperando que muera. Oh, gracias a ti. No, no quiero pasar por esto de nuevo, <ríe> médico. <ríe> no. en este punto yo ya quiero terminar la grabación y listo solamente <risa> es bastante extraño pensar que legítimamente me siento mal pero <risa> no sé ni ¿no siquiera es broma <risa> uh... Uy, pues siempre que mato un bengala siempre termino como <ríe> sorprendido. Oh, sí, está terminando ahora, está terminando. Bueno, parece que eso ha sido todo espero que la hayan odiado igual que yo y nos vemos la próxima